Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de jugando mi nombre es Erjor y en esta ocasión nos traemos una especie de mini vídeo demostración tutorial de qué se puede hacer con, con um, Pipewire y cosas tipo, tipo Carla, ¿vale? Eh, Pipewire es, no sé si resumirlo como un servidor de audio que quiere, pero tampoco sería solo de audio porque también quiere trabajar con el vídeo eh, es una solución, mejor lo voy a decir así, de cara a poder eh, simplificar la gestión de en multimedia en Linux, ¿vale? Porque ahora cada uno haya, cada solución tiene sus pros y sus contras, pero son soluciones independientes, entonces payware lo que intenta es eh, ser compatible con las soluciones existentes y aportar cierta flexibilidad, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que tenéis ahora en pantalla es un programa ese que se llama Carla, que permite eh, enrutar las conexiones de audio eh, entre las diferentes aplicaciones que están exponiendo algún módulo de audio vale, en en, ante los diferentes servidores, y por ejemplo, ahora vemos estas dos eh, salidas, que son salidas Pulse Audio vale, vemos estas, bueno, esta es una entrada Pulse Audio las que pone OBS son entradas Jack y si tuviera alguna que fuera alza directamente, pues también aparecería, ¿vale? Esto es una, una opción que ahora nos ofrece, que podemos hacer, usar con, con PyWire, que, que antes, por ejemplo, cuando los, los servidores estaban, entre comillas, separados, eh, no teníamos, ¿vale? Por ejemplo, eh, sin PyWire, en esta aplicación de Jack, lo que, hubiera, lo que vería aquí sería un, un agregador de salidas eh, de pulsaudio ¿vale? Las, las salidas de cada aplicación si hubiese, se, se hacían de manera interna, se, se conectaban de manera interna, ¿vale? el canal izquierdo con el canal izquierdo, con los canales izquierdos de las aplicaciones pulse y el canal derecho, pues todos los canales derechos de las aplicaciones pulse, vería aquí solamente una, una salida, podría trabajar con ella y luego vería una entrada estéreo para todas las aplicaciones eh, de pulse, vale. Entonces, ya dependiendo de la configuración interna que tengamos nosotros eh, en los mixers y demás, cuando digo mixers me refiero aquí, ¿vale? aparecido, Desaparece. Pues eh, las salidas se enrutarían como, como, como les tocaría, pero no podríamos tener la flexibilidad que tenemos ahora, ¿vale? Donde yo, por ejemplo, puedo poner el audio de lo que esté reproduciéndose en, en OBS, que creo que en Facebook. Estoy, no estoy viendo nada, ah, vale, no estoy viendo nada porque tengo el volumen de mi interfaz de audio muy bajo, vale. vosotros no estáis oyendo nada porque directamente eh, ahora, ahora os lo explico, no tengo nada en la entrada de más allá del micrófono que estáis escuchándome ahora, no tengo nada en la entrada conectada a la entrada de de OBS, ¿vale? Bueno, eh, resumen, rápido, para no olvidarme con, con esto, es que pipeware nos da muchísima flexibilidad para conectar eh, diferentes aplicaciones audio, ¿vale? Eh, también en el futuro se supone que servirá. Servirá, perdón, para vídeo. Yo no he conseguido ver nada parecido a esto. Eh, para vídeo, igual tampoco tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, se supone que también que permite. Eh, hacer que las conexiones entre entre elementos multimedia en general pues sean mucho más sencillas en el, en el audio, desde luego pequeño disclaimer eh, lo que voy a explicar ahora hay que tener mucho cuidado vale Carla, no sé si porque Carla es eh, inestable por los plugins que vamos a usar o por eh, pipewave porque al final Pipeware está simulando ser un servidor Jack entonces no sé, igual no tiene todo, todos los eh, ¿Cómo se dice? Todas las. Eh, no exporta o no expone, perdón, todas las funcionalidades de Jack. Entonces, Carla, cuando va a buscar una funcionalidad de Jack y no la encuentra, pues eh, se cierra, pero es probable que Carla se cierre, ¿vale? Para eso, una cosa recomendable si queréis trabajar con plugins, es ir guardando cuando tengáis la. Bueno, pues ya tengo las conexiones y los plugins intermedios que a mí me gustan. Ir guardando, ¿vale? Eh, de manera más o menos habitual, porque no es. No, no es como Arthur, por ejemplo que va guardando cada paso, entonces puede recuperar una, una sesión si se cierra. vale, Dicho esto, como pequeño disclaimer. Eh, y otro mini disclaimer, esto no va de cómo instalar pipeware se asume que pipeware está instalado y se asume que está instalado con el módulo de Jack, el módulo de Alsa y el módulo de Pulse Audio. Creo que el Alsa es imprescindible, el de Jack creo que es opcional y el de Pulse Audio no estoy seguro, pero se da por sentado que están los tres instalados en el sistema funcionando y que es además la opción por defecto a la hora de, de, de usar Jack se, se, se ejecuta a través de Pywire y no como no usando el servidor de Jack en estándar ¿vale? bueno ¿para qué toda esta movida? ¿para qué tenemos esto aquí? bueno, lo que os decía, yo puedo enrutar automáticamente eh, por ejemplo aquí he abierto Mammable, ¿vale? simplemente para crear eh, más elementos en, en, en, el, en este canvas en este Lienzo de Carla eh, para crear más elementos para que se vea la, la funcionalidad. vale Yo podría enrutar, por ejemplo, si me apetece, lo que la gente estuviera hablando por internet a través de Mambel, pues lo puedo sacar a los altavoces de mi ordenador. Y no lo veo. ¿Dónde estás? Ah, sí, está aquí. O incluso, yo que sé, porque me apetece, vía al, al monitor, a la pantalla que tengo delante pues, por el audio del HDMI. vale Y ya está. O sea, independientemente como tengo que configurado, cosa que no puedo hacer. O no, yo personalmente, perdón, no sé cómo hacerlo utilizando de, de, de pues, ¿vale? Parece que no tiene sentido, pero yo en un momento dado me puede interesar hacer así y por ejemplo, sea, he dicho lo de hacer, me puedo hacer, me puede interesar hacer esto, ¿no? El canal izquierdo de la salida HDMI de mi pantalla y el canal derecho de los altavoces de la serie de ordenador. ¿Me puede apetecer? Bueno, esto en este caso no, pero igual hay cosas que sí me apetece hacer. Yo no sé cómo hacerlo, si no a través de, de este tipo de interfaces y no sé cómo hacerlo, eh, está, al menos fácil, ¿vale? Sé que se puedes crear sinks para cada elemento y enrutarlos, pero de manera fácil, rápida y sencilla, yo más que esto, más sencillo que esto, no sé cómo. Bueno, de hecho, no sé cómo se hace y más sencillo que esto, ya no creo que sea porque esto te viene dado de gratis. Vale, Cosas. OBS, ¿vale? Este es mi setup de audio ¿Vale? En el, en el mezclador Me he creado tantas Tantos clientes jacks Como yo considero, como yo necesito ¿Vale? Pues uno para el juego, otro para el micro Por el que me estáis escuchando O pues, una tercera aplicación, por ejemplo O 17, las que tengamos Por donde va a entrar el sonido ¿Vale? A esto eh, Por ejemplo Otra cosa que suelo hacer Es me grabo cada. Grabo en una, en una pista todo el sonido junto, ¿vale? eh, Por ejemplo, para emitir por, por por por Twitch o por internet en directo, pues ya sale el, el, todo el sonido mezclado. Pero luego además voy guardando eh, en diferentes pistas los diferentes canales de entradas de audio. Perdón. ¿Por qué? Porque si no estoy emitiendo y quiero. y ha habido algún problema. El, eh, el volumen está demasiado alto en una o demasiado bajo o lo que sea puedo tratar esa, esa entrada de esa entrada de audio en particular ese canal ese, esa pista de audio perdón en, en particular y, y pues, o sea, hacer lo que, lo que quiera y luego en el, en el, en el vídeo final ya tendrá ajustado lo que yo necesito vale si no, si no lo hiciera así no no podría, al estar ya todo unificado, pues es lo que hay, todo es bueno. Por un poco más de espacio en disco duro, tengo tengo todo por separado. Y si lo necesito, eh, lo aplico, y si no, pues borro el vídeo y recupero el, el espacio. Vale, y yo por último, evidentemente aquí todo es habilitado, porque yo no quiero hacer usar eh, la gestión de dispositivos de, de audio que tiene, que tiene OS, que está muy bien en general pero para lo que nosotros queremos hacer, pues es un poco limitado, ¿vale? Bueno, esto por el lado de OBS. ¿Y esto de qué va? Esto es tan sencillo como decir, vale, yo ahora qué conexiones me interesan. ¿Cómo quiero, ¿cómo quiero que se distribuya el sonido en, en, en esta configuración? vale Pues por ejemplo, el micrófono yo quiero que vaya, aparte de OBS, pues yo quiero que vaya a Mabel ¿para qué? Cuando esté hablando por internet, se, la gente al otro lado me escuche lo mismo, la salida de Mandel yo lo voy a querer escuchar ¿vale? pero también voy a querer que se que lo escuche la gente que está viendo el vídeo las conversaciones para que no parezca que estoy hablando solo como estoy haciendo ahora ¿Vale? y luego por ejemplo vamos a asumir eh, no sé si os he enseñado esto es un un vídeo, el vídeo de, de Carval que hizo Franco con su hijo el otro día que es un poco el motivador de este vídeo que estamos hablando ahora mismo. Que comentaba que no se oye el audio del juego cuando están hablando. Entonces dije, bueno, pues yo es que he usado y me lo gestiono tal. Ah, pues, ¿cómo lo haces? Pues bueno, aquí estamos, Entonces imaginemos que esta fuente de audio es el juego en cuestión, pues... Un sondeo detallado de la gravedad local. nos guardamos. Segundo. Llevedalla. Llevedalla. Venga, le damos un paseo. Allá vamos. ¿Ha guardado? Eh, sí, he guardado. Se me había olvidado lo mismo importante. Emocionante. ¿Qué pasará? ¿Se caerá? ¿No se caerá? No lo sabemos. Vale. He parado el vídeo vale, para que me dé tiempo a hacer esto. Bajar un poco porque si no, cuando yo empiece a... Nos vamos a pisar. El problema, el problema es lo que es, ¿vale? Yo no. Yo no sé. No creo que se pueda, no tendría sentido. Pero no puedo escuchar el. el esta pista 1 que os estaba enseñando aquí antes, ¿vale? Yo no puedo obtenerla, ¿no? No sé cómo está quedando al final. Entonces, entonces, en base a prueba y error, vale. No que no sé es por qué está pegando esos pepinazos. Vale, eh, si sí, lo ha reseteado. Cuando se para el sonido, lo reseteo. El potenciador de movilidad. Vale, lo reseteo. Mira, es una cuidado, de las cosas más que tiene. Eh, no a... y... Eso es una de las cosas más cuidado, que tiene. Que cuando se para no la fuente la nada, de audio, es como bueno, ya no hay no eh, cliente audio la usándolo, la Entonces, la solamente no cuando vuelva a comenzar, se no crean la las conexiones con con por, defecto, por defecto. Lo dicho. Cómo abrir, cerrar y demás, eso sí no se trabajo. Le aquí ahora pues, bueno, yo puedo trabajar por vale. separado en la fuente bueno, de de, de. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vistas tenemos? Mira ¿vale? qué maravilla. Para que pues, no vistas pise lo que estoy hablando. A, la, yo. a Kervin, um, vale. yo puedo hacer lo mismo con lo que entre por, la por vía, manera, ¿vale? yo, puedo, yo puedo tener mi configuración de, Alaxia, de sonido de, decir, ¿vale? mientras estoy jugando. de del juego y tener la volumen hace? normal un peli más bajo de lo que me entre por, pues por marvel escuchar a la gente hablar si tiroteo lo nueva que sea científica. pero atentos, luego puedo dejarlo atentos, en, en streaming de manera diferente a la prueba científica. jugar con tres niveles primero el luego la de Mamel y luego la de comprobar. Vale. ice eh, si sois carla sí, señor. no toquéis aquellos aquellos los monitores vale porque la cuando la toquéis de una pelota de golf, mira, en la Muna. Pues se mueven cosas Alucinante, en, este, ¿eh? en este sentido bueno, en este sentido y no sé si lo he dicho ya si no lo he dicho lo voy a puede decir tomar una Carla de es muy resiste, inestable ¿vale? se puede cerrar sola porque sí, sí vale, lo puede ideal si le puede la... ¿Puede lo ideal sería eh, no tocar Pueden encender los R RCS los RCS son digamos, bueno, igual guardando eh, constantemente y una vez que tenemos el, el las conexiones que pues, nos interesan no hacer nada raro, ¿vale? Porque se cierra es bastante. Como eh, y, es, y es una faena. Una vez que cliente, lo tienes en marcha, lo tienes en marcha. Pero. pero, pero... Se puede usar aquí en baja gravedad Qué bajo. Mira, se de, se, esto es una maravilla sí. de paper Con Jack no sé cómo se hace tampoco. No, nave, se la va, la ajustando la la nave, va ajustando el tamaño del puffer en función de lo que, bueno, de lo pues, que se está haciendo, ¿vale? Para que la velocidad de respuesta de. de del tratamiento de audio claro, sea lo más inmediato posible sin, mayor, sin sacrificar el rendimiento del no ordenador ¿no? ¿no? o sea, esto aquí no veis, que no esto es, creo que es el porcentaje que el esto de su procesado, vale, el DSP exactamente no sé lo que significa, gerbalín. ayer sí. haciendo alguna borba andaba, andaba por el 20% el cuando gerbalina. empiezas a meter el plugin ¿vale? también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de hacer eh, pues configuraciones de que todo el trabajo que le damos al ordenador que tiene que hacer en audio, eh, sí, señor. tiempo de CPU que le estamos Misión quitando completa. al juego si estamos <risa> ejecutando ¿vale? eh, eh, no, no, no es gratis se ah, pueden hacer más, cosas más. pero no siempre en, en, pues, en el software cuanto más quieres hacer pues tiene, un, tiene un coste asociado Bueno, hasta aquí nada nuevo ¿vale? hasta aquí no tenemos así nada especial quitando el que yo puedo separar las, las aplicaciones Mira. pulse audio las puedo tener por separado y por lo tanto puedo hacer conexiones como de me interese no tenemos nada especial sí, vale señor. Muy ¿Qué muy más trabajo. podemos hacer? Eh, no yo aquí le puedo aplicar filtros ¿Vale? La nave. Pueden ir estos estos estos filtros que tiene OBS Aplauso, Pero el problema que uso, yo le veo Es aquí. que eh, ah, Lo pues, estás aplicando, para aplicando para... únicamente Sobre la pista de audio de OBS en, co en concreto un... yo creo ¿Qué que que quiero decir con esto? De Por ejemplo Algo que está pasando Si, el momento más crítico es, de si de me un poco Tengo que coger la si si si escalerilla Ese ruido de fondo que oís, igual tenéis que subir el volumen de vuestro de, vuestro, de vuestros cascos o los cauces o lo que sea, hay un sonido de fondo, ¿vale? No es molesto en general cuando hay ruido otros ruidos porque es un ruido blanco así muy, muy tenue, pero está ahí, ¿vale? Claro, yo puedo aplicar una reducción de ruido sobre el micrófono y estaría bien, pero solamente lo se aplicaría en la pista del micrófono de OBS, ¿vale? Cuando nosotros, de repente, del micrófono tenemos dos, dos, dos entradas que hacen uso de ella. Entonces, eh, ¿Qué podemos hacer no sé qué hora ver, con, no sé con si Carla? Poner un repelente de ruido. Eh. Nosotros ponemos un repelente de, de ruido. A ver, los expertos del canal. Eh, ¿Vosotros creéis que con 764 Delta llegamos a... Yo creo que llegamos a Kirby. Bueno, lo que no sé es por qué. Estoy haciendo lo de Mamel, aunque no tengo nada conectado ver, el mapa. en Mamel. Vale. Eh, para que se vea que, que son dos cosas que habría que hacer cuando quieres hacer el setup, ¿vale? 580 para salir de la órbita de Moon. Y 280 para. No sé si se me, se me ha ido la. olla no, no me he dado cuenta que no tenía esto conectado. Entonces, no sé si al desconectar aquí la interfaz de audio he eh, dicho algo que no se ha grabado. El caso, lo que está diciendo es que yo estoy usando aquí ahora el, la entrada de Mammel como si fuera un, como si lo estuviera usando. De verdad, Mira, justo ahora se pone en marcha Merumba, así no que vamos a, a hacer uso del repelente de ruido. Vale, ¿esto cómo va? Eh, ya habéis visto el, el ruido blanco que se genera, ¿vale? lo que os he enseñado en, en OBS. Eh... Pues no sé si se va a grabar el sonido de la rumba en el, en el micrófono, pero... pero la verdad es que para mí con los auriculares y dos, me es molesto. Bueno, ¿esto cómo va? No me, no sé qué para qué sirven estas opciones de aquí. Ni idea. Supongo que sea cuestión de jugar con ellas y ver qué pasa. Esto es la cantidad que hay que reducir, ¿vale? El volumen, entre comillas, de ruido que hay que, que, hay que hacer. ¿Qué hay que decir? Esto... Vamos, ahora vamos a grabar un, el perfil de ruido, vale le vamos a enseñar al repelente que, que es ruido del micrófono Y entonces va a coger esa onda y le va a restar a lo que entre a lo que entre en el plugin por el lado del input Le va a restar 10 dB del perfil de ruido que haya grabado Podemos poner 20 dB, pues a esa onda, a esa, a esa entrada le va a restar 20 dB En tamaño de onda, 20 dB sobre el perfil de ruido, vale con 10 encuentro que funciona bastante Tres, bien. entonces dos, hacemos que aprenda y, rápidamente. Muy rápidamente. Muy rápidamente. No y una si vez que ha aprendido ya no hay ya pues lo que hace un repelente tampoco hay mucha magia detrás bueno su, luego el programador del repelente igual me dice que sí no pero al, al nivel usuario no hay mucha magia detrás hace lo que se espera anular el ruido completamente. Vale. Para mí que hemos conseguido? De una manera muy sencilla eh, que tanto la gente de Mumble como el, la entrada de micrófono de OBS se beneficien del plugin de, de, de, de la reducción de, de ruido. Que si no habría que hacerlo por, por en cada programa que aplica su, su repelente, Vale. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque llevo ya 20 minutos. Estas eh... vale, cosillas que le pasan a Carla, ya se ha comentado. Lo dicho, de comer, se pueden poner todos los plugins que queramos, vale como un ecualizador. A ver si tenéis un ecualizador. Un poco. Por ejemplo, bueno, sin más. no lo no, no voy a conectar por mandar las conexiones, pero bueno, yo que sé, a los que os gusta esto de, de trabajar con el sonido, por ejemplo, en, si quieres grabar el audio de, una, de la voz, siempre os van a decir que la voz humana no, no, nunca llega por debajo de los 100 vez, entonces todo lo que se genera en este espectro sobra y que hay que utilizar para, yo que sé, buscar, cuando estás hablando, empezar a buscar los... Aquí el sitio donde no, no va bien la voz para luego anularlo y, y demás. pues bueno, o sea, ecualización, que esto tampoco va de un vídeo de ecualizar, ¿vale? Pero podríamos quitar el ruido. A ese ruido que hemos eliminado le podemos pasar directamente eh, vale, aquí. Vale, que esto sería lo, lo suyo. Vale, y luego de este output, pues llevárnoslo a, a las diferentes eh, entradas y salidas, ¿vale? Para que todo, toda la cadena de... Claro, eh, OBS también tiene un ecualizador, pero lo dicho. Eh, solamente se beneficiaría... OBS no se beneficiaría ninguna, ningún elemento más, ¿vale? Y sin más, eh, compresor, pues también tenemos eh, compresores. Bueno, esto es lo que tengáis instalado en vuestro, en vuestro PC, ¿vale? Entonces, bueno, según todos los, pl los plugins que tengáis instalados en el en vuestro ordenador que busquéis que os interesen los podéis apil, eh, ir apilando aquí se va, que se va generando esta visualización en, en Carla vale para, esa sensación para poder trabajar ya una vez que tenemos las conexiones hechas podemos trabajar con los con los nops con los no sé cómo se dice NOP en castellano vale las ruletillas estas eh, y listo a mí es un, es, me parece súper cómodo. Es principalmente el agramentaje gran que le veo a vale. Vamos a hacer una cosa. Pues yo diría que ni de broma. Nos quedamos Vamos a hacer una cosa es que si no no me quedas cómodo. No. No. Adiós. Vale. Por ejemplo, ahora para escucharme. Para escucharme. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué, ¿Cuál es el efecto? A ver si ¿sí me escucho. Me escucho, vale. Esto es un poco idiotizador, ¿eh? Me estoy escuchando ahora mismo. Como me he sacado. Eh, como me he sacado en la salida del ecualizador con el repelente de papá, pa, pa, a mis auriculares y va un milisegundo tarde. Un milisegundo no más, más de un milisegundo tarde. Ya os digo, aquí se ha ajustado el tamaño del buffer para que la latencia sea mínima y es súper pequeña, pero hay milisegundo, bueno, de un milisegundo, pero es un poco más, evidentemente, en el que de lo que yo digo a lo que yo digo hay esa latencia que hace la conversación un poco incómoda, ¿vale? Pero bueno, eh, pues hacemos así. vale, vosotros ahora estáis también escuchándome atrás del ecualizador y eh, lo que os decía pues empiezas a jugar con esto y pasan cosas como muy curiosas uh, a ver se me oye raro se me oye raro a ver a ver mm. Estoy probando, pues debería escuchar cosas raras. A ver, debería. Ah, vale, que lo tenía paseado Vale, pues eso, eh, podéis ecualizar vuestra voz justo antes de que salga por. Interesto. de que salga de que salga hacia las entradas que vosotros queréis. Vale, sin más, esto no. Voy a quitar. Uf, vale, menos mal poco incómodo ¿eh? y vale eh, hasta aquí lo que es el vídeo de pipeware eh, no lo he dicho lo suficiente guarda vale con carla porque porque falla falla mucho falla bastante depende del plugin eh, no lo voy a hacer fallar porque es relativamente fácil no lo voy a hacer fallar porque estoy grabando vale Mira, dos ex son dos errores, dos problemas que ha había por debajo. Haciendo, haciendo algo. Debería ser siempre cero. Vale, esto ya puede ser algún problema. No sé si en los logs vendrá. Bueno, es multi-cliente y demás. Vale. Eh, sin más, lo voy a dejar aquí porque ya no, no hay nada interesante que contar. Um, espero que os haya gustado el vídeo. Eh, dejadnos, por favor, en los comentarios cómo es vuestro setup de, de audio, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué otras opciones hay? Esta es la que yo he encontrado que para mí es fácil y sencilla de gestionar. Más senci visualmente, es, pues ya como veis, es como muy sencillo, es demasiado fácil ver cómo van eh, cómo van las conexiones, ¿vale? Bueno, esto evidentemente, a mí me no lo he hecho bien, pues también sería hacer así y llevárselo a la gente de Mammelt porque también, o no, o no, igual nos interesa que ellos nos oigan ecualizados y nos vale con que simplemente tengan el ruido. Que esto, es una, esto es lo que nos permite hacer eh, este tipo de interfaces. ¿no? Podemos gestionar la cadena de audio como a nosotros nos interese. Yo no conozco nada más sencillo que esto. Lo más complicado, entre comillas, es instalar Pipewire. Fedora diría que ya lo hace por defecto. Supongo y asumo que que Ubuntu en breve también utilizará PyWare por defecto, si no recuerdo mal, eh, OpenSuse al menos con Tumbleweed también lo utiliza PyWare por defecto, pero no sé si lo hace para todas las aplicaciones, vale, no sé si simplemente sustituye a Pulse, pero no está sustituyendo a Jack. me quiere sonar, eso es lo que estoy pensando que en mi portátil tengo Tumbleweed y creo que ahí no está no veo, la, no veo la integración entre las aplicaciones Pulse y las aplicaciones Jack, diría entonces bueno, eh, simplemente oh, no, ya está mi rumba atacando la puerta de la habitación donde estoy porque quiere entrar y no lo voy a dejar no sé si lo estaréis escuchando de fondo eh, bueno, el caso es que ya lo que iba, cada vez es más estable cada vez es más funcional, cada vez tiene más cubierto todos los casos de uso de, de, de Jack, de Pulse y de Alsa y es eh, yo diría que cada vez más, más fundamental, ¿vale? dudo que en el 2023 este es el 2022, en 2023 no sea ya el, en las distribuciones mayoritarias el servidor de audio por defecto, de vídeo no lo sé, en multimedia en general no lo sé, pero para audio me sorprendería que no lo fuera, entonces bueno a día de hoy hay muchos tutoriales de cómo instalar para cada distribución, así que si os interesa echarle un vistacillo, seguro que en, en, encontráis cómo se instala nuestra vuestra distribución, si tenéis dudas Podéis ir al foro de jugandolinux.com y preguntar ahí, o si no podéis ir al canal de Matrix de soporte yo de jugandolinux.com y preguntar allí. En, no lo hagáis en, en la descripción, de, o sea, en los comentarios de YouTube, porque no es el sitio para, para hacer este tipo de preguntas. Pero sí que me gustaría que dejarais ahí en los comentarios sobre cómo lo hacéis vosotros, cómo, o cuál es incluso vuestra setup eh, de audio, vale de... Pues, no sé, hay alguien que puede decir, mira yo hago algo como tú, pero utilizo estos plugins porque me vienen muy bien para Oye, pues eh, cosas de, de la comunidad, cuanto más nos ayudemos entre todos, mejor para todos y nada, eh, lo de siempre, pasaros por juan ahí tendréis los enlaces a las diferentes redes sociales de, de la página web las oficiales, ¿vale? no las no oficiales las que eh, están intentando utilizar en nuestro nombre para, para hacerse un hueco a nuestra, a nuestra costa y nada, lo he dicho. Nos vamos, vamos hablando. Chao, chao.